Esta, esta investigación, como he hecho notar aquí, forma parte de nuestro, del proyecto de investigación en el que participo actualmente, eh, Epsilon sobre evidencialidad, perspectivización y subjetivización en las interfaces de, del lenguaje. Muy bien, pues sin más dilación paso a, a presentaros lo que voy a hacer. Eh, eh, mi esquema es el siguiente. Voy a comenzar con una introducción, eh, necesariamente breve, para atenderme al tiempo asignado. Hablaré un poquitito sobre la diversidad interlingüística, un poquito sobre la diversidad intralingüística. Eh, trataré de identificar cuáles son los principales problemas. Eh, presentaré muy brevemente las preguntas de investigación, las, las preguntas de investigación de las que voy a tratar hoy eh, aquí y algunas las dos hipótesis que voy a manejar en esta presentación. Eh, y luego hablaremos de, de dos herramientas eh, importantes. La del filtrado de datos, eh, y hablaré sobre las los aspectos que intervienen en ese filtrado de datos, las subherramientas o los subinstrumentos que vamos a necesitar para hacer ese filtrado de datos. Eh, y eh, la segunda gran herramienta, la diferenciación de conceptualizaciones. Y también aquí pues, hablaré de las diferentes eh, posibilidades. Eh, voy a pasar muy brevemente eh, del latín al español en, en dos minutos. Eh, y presentaré al final las conclusiones y luego, por supuesto, ojalá tengamos tiempo de, de preguntas y, de, y de, de comentarios y de tener una, una, un ratito para, para compartir pues, también vuestras inquietudes al respecto. Eh, los que me conocen saben que me encantan eh, Einstein y sus citas. Y casi siempre empiezo con una cita de Einstein y la de, la de hoy es, es perfecta. Einstein escribía en 1955, a un amigo suyo, la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro no es más que un espejismo testarudamente persistente. Pues Puede que para los físicos sea efectivamente un espejismo testarudamente persistente, pero el caso es que las lenguas eh, se afanan en buscar mecanismos gramaticales, mecanismos formales para expresar estas relaciones eh, de tiempo. Así que algo tendrán los tiempos cuando los gramaticalizamos. Eh, los tiempos son todos difíciles, pero si hay algún tiempo, eh, quizá más difícil que otros, es el futuro. Y eh, voy a dar cuatro pinceladas sobre a qué me refiero con esto. Desde el punto de vista interlingüístico, es decir, si comparamos lenguas diferentes, nos encontramos con algo que puede parecer sorprendente, y es que hay muchas lenguas del mundo que no tienen un tiempo gramatical futuro como el que tenemos, por ejemplo, en español o en otras lenguas de nuestro entorno. Esto no quiere decir, por supuesto, que no puedan hacer referencia al porvenir, pero no tienen esa referencia al porvenir gramaticalizada en un tiempo verbal, dentro de un paradigma, digamos, de tiempos verbales. Eh... Además, en las lenguas en, los, en las que hay algo que podríamos llamar tiempo futuro, también hay muchísima diversidad en, entre las diferentes, eh, los diferentes recursos que emplean las lenguas para hacer eh, alusión al porvenir, a eso que genéricamente podríamos llamar eh, tiempo futuro. Eh, lo interesante es que ese tiempo futuro sea del tipo que sea, además suele tener valores, significados, interpretaciones eh, muy diferentes y que, y que sorprenden. Y eh, en, muchas, en muchos de estos sistemas eh, el futuro tiene un estatuto colateral. Es decir, es como si estuviera un poco apartado del sistema. Piensen que el sistema del inglés, muy empobrecido, es flexivo para el presente y el, y, el, eh, y el pasado, pero es de auxiliares para el futuro. O sea, que tiene un estatuto colateral en ese paradigma. No está formado de la misma manera que otros tiempos, digamos, más canónicos dentro de un paradigma. Y, además, el futuro, más que otros tiempos, es una forma diacrónicamente inestable. Diacrónicamente inestable en su, en su forma gramatical y diacrónicamente inestable también en sus significados, en sus interpretaciones. Cambia muchísimo de unas épocas a otras. Y esto... Eh, eh, he puesto aquí unas cuantas referencias bibliográficas. Las primeras son de carácter eh, general. Las, eh, las, las últimas son eh, de carácter un poco específico, por lenguas. Son algunas referencias pues, fundamentales para, para el español y, sobre todo, para las lenguas románicas, que son las que mejor conozco en este sentido. Así que hay una enorme diversidad interlingüística. Esta diversidad interlingüística está también... Eh, eh, en paralelo, eh, caracteriza, eh, vamos, eh, está, está situada en paralelo junto a otra gran diversidad intralingüística también. Eh, el, sí ojeamos cualquier gramática del español o cualquier estudio sobre el futuro del español, nos da una lista de, de, de, de 15 o 20 eh, usos y valores del futuro. Aquí he recogido unos cuantos, los más llamativos, los más, los más habituales. Eh, el, el uso temporal o prospectivo, te lo daré mañana. El uso genérico de necesidad. Los ángulos de un triángulo medirán 180 grados. El uso yusivo, también llamado imperativo, de obligación eh, tipo no matarás. El uso conjetural o especular. Llaman a la puerta, será el cartero. El uso concesivo o refutativo sabrá mucho, pero es un vago. ¿eh? Y el uso mirativo de sorpresa tendrá cara al tío. Estos digo son un, un, una representación de los múltiples usos y valores del futuro en español. Y el español tiene estos usos y valores, pero si comparamos luego eh, el español con otras lenguas románicas, pues no todas tienen los mismos usos y valores del mismo tiempo, siendo todas lenguas románicas herederas del latín. Esto crea, por lo tanto, una enorme diversidad interlingüística y también intralingüística. Eh, la diversidad, además, se manifiesta en otro aspecto que es muy importante en el caso del futuro, y es la existencia de lo que llamamos asimetrías. Quiere decir que no hay una correspondencia constante entre forma gramatical futura y referencia temporal futura. Es decir, que eh, para predecir, eh, prever estados de cosas que están después, utilizamos efectivamente el futuro. Eh, sin ningún problema lloverá o ya quedaremos, pero eh, también lo utilizamos, este mismo tiempo verbal, con referencia presente. Es decir, para formular hipótesis sobre algo que es posible o que es probable. A estas horas ya estarán en Madrid. Estamos hablando del presente, no estamos hablando del futuro. Y además también eh, eh, para indicar que la relación entre el sujeto y el predicado no es del todo plausible, ¿eh? esto que se ha llamado a veces el efecto eh, de incredulidad que aparece en esto que llamamos también a veces mal llamado ¿eh? futuro de conjetura, de, perdón, futuro concesivo. Tendrá mucho dinero, pero mira cómo va vestido. ¿eh? Estos son eh, casos señalados por Matteo. Por lo tanto, asimetrías entre el uso de una forma verbal futura y el tipo de referencia que hace esa forma verbal. Para acabar de complicar las cosas, el futuro también concurre con otras formas para expresar esa referencia temporal-futura. Así que no es la única forma, ni siquiera es la, la, la forma privilegiada para hablar del porvenir. Tenemos otras formas, del tipo ir a más eh, infinitivo, para expresar la voluntad de hacer algo, querer, apetecer o gustar más infinitivo. Para los acontecimientos programados utilizamos el presente y no el futuro. Para los acontecimientos establecidos que no dependen de la voluntad de nadie, eh, tipo mañana es eh, jueves, utilizamos el presente. Eh, para la predicción sí, es verdad, el futuro, eh, pero para la duda o la indecisión utilizamos también otras formas. Eh, el futuro aparece también para lo que se aplaza de manera indefinida. Es decir, que hay todo un abanico enorme de formas eh, diferentes para expresar cosas que tienen que ver con el significado del futuro. Eh, ¿Cuáles son, entonces, los problemas que se plantean? Un investigador que quiere trabajar sobre el futuro se encuentra con toda esta diversidad interlingüística, intralingüística, la concurrencia de formas, las asimetrías... Hay muchísimos eh, aspectos, muchísimas cuestiones. Eh, ¿Cuáles son los problemas que se plantean? Bueno, eh, obviamente, el primero es que no hay en la gramática realmente una caracterización unitaria homogénea del futuro como forma verbal. Es decir, las gramáticas nos dicen usos y valores, muchos, pero ya, pero el futuro en sí, que, ¿qué es? ¿Cuál es su contribución semántica? ¿En qué consiste eh, lo que aporta el futuro como tiempo verbal? Entonces, si, si, si fuéramos lingüistas marcianos, que no supiéramos nada de las lenguas y nos encontráramos con una lengua como el español, eh, llegaríamos seguramente, como se ha hecho, por cierto, en algunos estudios lingüísticos famosos anteriores con lenguas de pueblos menos conocidos, llegaríamos a la conclusión en español de que los españoles no tienen noción del tiempo. No no tienen noción del tiempo porque usamos el presente para referirnos a lo actual, a lo habitual, a lo atemporal, pero también a lo pasado y a lo futuro. Y usamos el futuro para referirnos a lo venidero, pero también a lo presente, también a lo posible, también a lo obligatorio, también a lo atemporal de que no hay una, una lógica detrás de todo esto. Y, y repito, un, un lingüista extraterrestre llegaría a la conclusión de que, de que no tenemos noción del tiempo. Eh, el segundo de los grandes problemas que, que veo aquí es que eh, las gramáticas listan usos y valores, pero no ofrecen criterios, criterios previos, criterios sólidos, para discernir entre unos usos y otros. Eh, es decir, eh, no sabemos si hay usos como prioritarios y otros secundarios o si algunos derivan de otros o cuál es la relación entre ellos. Entonces, el problema y, y el resultado es que eh, toda esa diversidad de funciones y de usos y de valores eh, parece que impide percibir las similitudes, las semejanzas que puedan estar subyacentes en, en, en, en todos estos eh, usos y valores que aparecen. Y, eh, además, un problema que se añade es que, al hablar de usos y valores, no se está estableciendo con, con nitidez y con precisión la diferencia entre lo que es la contribución semántica del tiempo verbal futuro, por un lado, y lo que son las condiciones contextuales y situacionales de su uso. Es decir, no estamos, no estamos distinguiendo lo que es lingüístico de lo que es extralingüístico y también interviene en la interpretación. ¿no? Así que, a grandes rasgos, estos son los dos grandes problemas que plantea el estudio del futuro en general. ¿Cuáles serían entonces nuestras preguntas de investigación? Pues creo que la primera y eh, obvia es que eh, por qué una forma, misma forma verbal, la forma verbal del futuro simple en español, por ejemplo, puede tener interpretaciones tan diferentes como las que eh, observamos. Y eh, como consecuencia, como corolario, el objetivo de investigación debería ser el de plantearse, bueno, ¿es posible ofrecer una caracterización eh, unitaria, homogénea y precisa en términos semánticos de lo que hace, de lo que contribuye el futuro a la interpretación? ¿Eh? ¿Tenemos un significado? único y básico para el futuro, detrás de esta diversidad aparente de usos y valores y de formas? Eh, y la segunda gran pregunta de investigación es un poco más teórica. Eh, ¿Existe algún conjunto de criterios que nos permita caracterizar y explicar estos, esta diversidad de usos y valores, estas diferencias que observamos? Eh, y que nos permita, además, eh, explicar cómo se relacionan entre sí, cuáles son las conexiones que hay, si las hay, ¿eh? cómo se estructura todo ese sistema de significación que es un tiempo verbal. Esta es la idea. Eh, bueno, hipótesis. Pues hipótesis, eh, en mi caso, eh, he manejado dos, eh, dos hipótesis para empezar a poner un poco de orden en, en todo esto. Mi primera hipótesis es que... Eh, las Diferencias intralingüísticas, es decir, las que las, los diferentes usos y valores que eh, reconocemos dentro de una misma lengua, eh, se relacionan, en parte, y subrayo lo de en parte, con la coexistencia de varios sistemas. Es decir, lo que estamos viendo no es un único sistema. Lo que estamos viendo son varios sistemas. Y para eh, entender esto y para llevarlo a la práctica, la herramienta que necesito la, la, la que necesito aplicar es una herramienta que me permita filtrar los datos. Ahora explicaré en qué consiste esto. La segunda hipótesis tiene que ver con las diferencias interlingüísticas. La anterior tiene que ver, como, como he dicho, con las diferencias intralingüísticas dentro de una misma lengua. La segunda hipótesis tiene que ver con las diferencias interlingüísticas. Es, y, y, y es la siguiente. Estas diferencias interlingüísticas entre unas lenguas y otras eh, derivan Dice, con diferentes modos. No, derivan de diferentes modos de entender y de conceptualizar el porvenir. ¿Eh? Es decir, que la idea eh, que cada lengua o que cada cultura desarrolla sobre lo que es el porvenir determina y condiciona eh, la existencia o no de un tiempo futuro y los usos y valores que ese tiempo futuro en esa lengua y en esa cultura en particular puede tener. Eh, para lograr separar también esta parte de los datos, necesito una herramienta que me permita diferenciar conceptualizaciones del tiempo. ¿eh? que Me permita eh, establecer diferentes ontologías del de tiempo. De acuerdo, Y estas dos herramientas que forman parte, como decía antes, de la de la cocina de la investigación, de lo que hacemos por dentro de la parte del, del laboratorio de una investigación, que como la mía es una investigación pues con, con mucha carga teórica, pero que también tiene cocina y también tiene laboratorio, estas dos herramientas eh, son, como digo, filtrado de datos y de diferenciación de conceptualizaciones, son lo que voy a presentar a continuación en las dos secciones siguientes. Vamos a comenzar con el filtrado de datos. Eh, la idea, por lo tanto, como decía antes, es que toda esta extrema diversidad de usos y valores que vemos en el, en el futuro eh, revela, eh, en primer lugar, creo yo, es mi hipótesis y, y, y el filtrado va a tratar de, con, de comprobarlo, la existencia de más de un sistema visible a la vez. Voy a pasar enseguida a explicar qué entiendo con esto de un sistema eh, visible a la vez y revela también una confusión entre el significado codificado por la forma verbal futura, el significado codificado en lengua, en el sistema de la lengua, y eh, todo un conjunto de efectos interpretativos que tienen que ver con el contexto. Tienen que ver con el contexto. Eh, y, en este sentido, lo que me parece es que la diversidad en los usos y valores está sobreestimada, está sobrevalorada. ¿no? Eh, que le damos más importancia de la que tiene realmente. Eh, y, por lo tanto, lo que tenemos es que filtrar esos datos. Tenemos que filtrar los datos y distinguir eh, qué es lo que está pasando aquí. Y para este, esta labor de filtrado de datos eh, y, y, y esta labor de, de, de diferenciar eh, estas, eh, la aportación de lo semántico, de lo sistemático y la, y la aportación del contexto, eh, necesito... Eh, bueno, varias, varias herramientas eh, adicionales. Eh, y para entenderlo vamos a un vistazo al universo. Vamos a situarnos en una noche estrellada en la que vemos eh, estrellas, planetas, constelaciones y todo eso. Eh, cuando recogemos un corpus de datos sobre el futuro, sobre el futuro en español o en cualquier otra lengua, eh, y nos ponemos a clasificarlos y a etiquetarlos, eh, nos encontramos, como estoy diciendo desde, desde hace minutos, con un, un, una amplia, amplísima variedad de usos y valores. Si vamos a, a etiquetar los, los, eh, los, las interpretaciones que encontramos, podremos utilizar etiquetas como estas, que son las que aparecen eh, habitualmente en las gramáticas distributivo, categórico, conjetural, demostrativo, hiperbólico, prescriptivo, coaccesivo, Bueno, un montón de etiquetas. Y eh, eh, mi idea es que, eh, siguiendo con esta metáfora del cielo estrellado, cuando tenemos un corpus de datos con muchos datos sobre el futuro, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo que vemos cuando miramos al cielo en una noche despejada. Eh, tienen ahí pues, algunas de los, algunos de los cuerpos celestes que podemos, que podemos ver. Y eh, la metáfora me sirve para explicar lo siguiente. La distancia a la que están... Nosotros vemos eh, el cielo como una bóveda, ¿no? lo, lo que los antiguos llamaban la bóveda celeste, lo, como lo que vemos en un planetario, como una, como una especie de semiesfera curva, ¿no? Una, una semisfera en la que se proyectan diferentes cuerpos celestes. Sí, pero estos cuerpos celestes están a diferentes eh, distancias. En realidad, no están todos en el mismo plano. ¿eh? Mercurio está a un minuto con tres. Venus está a dos minutos con tres, es decir, la luz de Venus tarda dos minutos con tres en llegarnos a, a la Tierra, la luz de Marte tarda cuatro minutos con tres, la luz de Júpiter tarda treinta y cinco minutos y cuando vemos la luz de Saturno hace ya una hora y pico que Saturno está luciendo, digamos. Eh, si nos vamos a otros cuerpos celestes, pues la luz que vemos hoy de Espica es una luz que se emitió hace 260 años y la luz de Antares tiene eso, eh, más, de, más de cinco siglos, eh, la que vemos hoy. Eh, ¿Qué nos indica esto? Pues que en nuestro corpus pasa... ¿Qué es lo que quiero sugerir? Que en nuestro corpus pasa algo parecido. Que, lo que, que los usos que vemos no están todos en el mismo plano. Eh, eh, y, además, en los usos que vemos les pasa además otras dos cosas. Eh, no son todos del mismo sistema ni son todos del mismo tipo. Si os fijáis, Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter son planetas. A nosotros nos parecen estrellas, pero sabemos que son planetas y, que por lo tanto, la luz que tienen es una luz reflejada, no es una luz propia. Mientras que Spica y Antares son estrellas y, por lo tanto, sí que tienen, sí que tienen luz propia. ¿eh? Así que los cuerpos celestes son de tipos distintos. Y, además, Mercurio, Venus, Saturno, etcétera, eh, pertenecen al sistema solar eh, y Spica y Antares pues, pertenecen a otros sistemas diferentes. Así que lo que vemos casi casi aparentemente en el mismo plano y desde el punto de vista observable, con las mismas propiedades, en realidad, corresponde a cosas muy diferentes. ¿Eh? Una cosa son planetas, otra cosa son estrellas, una cosa son eh, planetas del Sistema Solar, otra cosa pueden ser planetas de otros sistemas o estrellas de otros sistemas. Unos están muy cerca y otros están muy lejos. Bueno, mi, mi idea, por tanto, es que lo que ocurre cuando recogemos datos de un corpus nos encontramos con algo parecido a esto, a ese cielo estrellado donde encontramos muchísimas cosas diferentes que no son equiparables. ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, eh, demostrar que no son equiparables? o ¿Cómo podemos filtrar estos datos para mostrar qué parte corresponde a qué? Bueno, pues eh, eh, la idea es que tenemos, como, como anticipaba antes, cuatro subinstrumentos eh, diferentes. En primer lugar, podemos fijarnos en los patrones de adquisición de la lengua materna. ¿Cómo se adquiere la lengua materna? ¿Qué usos aparecen antes? ¿Qué usos aparecen después eh, en la lengua materna? Podemos fijarnos también en, las, en los datos de frecuencia de usos, datos cuantitativos de frecuencia de uso eh, de esta forma, por ejemplo, del futuro, en, en los adultos eh, monolingües del español. Y ahí eh, esos datos nos van a decir cosas también sobre esta diversidad. Eh, podemos fijarnos también en cuáles son las rutas interpretativas que siguen los diferentes tipos de usos y valores del futuro. Si siguen todos la misma ruta o si hay rutas interpretativas diferentes. Y, eh, por último, podemos fijarnos en los ámbitos de uso, si hay libertad o no en los ámbitos de uso. Voy a pasar ahora a comentar eh, cada una de estas cuatro, eh, digamos, subherramientas. Vámonos con, la, con los patrones de adquisición del futuro en la lengua materna. Cuando uno lee la bibliografía sobre la adquisición del futuro en la lengua materna, se encuentra con que hay una coincidencia absoluta entre los especialistas, tanto del español como de otras lenguas románicas, en que la adquisición del futuro en lengua materna es relativamente tardía e incompleta. Claro, uno dice, pero vamos a ver, cuando estamos hablando de que algo es una lengua materna, ¿qué significa? Y, y, y esa lengua materna se, se aprende en el entorno natural, es decir, se aprende en el país, en la familia. ¿Qué significa decir para una lengua materna que la adquisición de una parte de su gramática es tardía e incompleta? Esto no cuadra con nada de lo que sabemos sobre la adquisición de las de las lenguas y de la lengua materna en, en particular. Y, sin embargo, este esta comprobación empírica experimental eh, aparece en, en toda la bibliografía, desde la más clásica hasta la más reciente. La bibliografía nos dice también que el futuro simple del español y de, y de otras lenguas románicas se adquiere, primero, como un recurso para expresar conjetura. Es decir, el primer uso que utilizan los niños es el uso de conjetura, no el uso del de tiempo futuro-temporal, digamos, del porvenir. Y se usa de manera coherente con este valor conjetural. El valor de llaman a la puerta será el cartero. Ese es el futuro de conjetura. Se usa así de manera coherente desde los cuatro años. ¿Qué hacen los niños para referirse al porvenir? Los niños para referirse al porvenir utilizan otra forma, desde los tres años, utilizan o bien el presente o bien la perífrasis de ir a más infinitivo. Eso es lo que utilizan los niños para referirse al futuro. Y el tiempo futuro, repito, está utilizado de, como recurso para expresar conjetura. ¿Qué es lo que pasa con los otros usos? En estos mismos eh, estudios dicen que los, los demás usos no se aprenden antes de los 12 años. Y, además, estos usos están siempre ligados a la instrucción formal. Es decir, estos usos se aprenden en la escuela. Estos usos no se aprenden en casa. ¿Eh? Estos usos se aprenden en la escuela. Están ligados a la instrucción formal. ¿Y qué es lo que pasa con estos otros usos eh, adquiridos en la escuela, en la instrucción formal? Es decir, más tardíamente. Pues que son usos que se conocen que se entienden de manera pasiva, pero que no se emplean de manera activa. O muy raramente se emplean de manera activa. Desde luego, los niños, los adolescentes, no los emplean de manera activa. Esto es algo como que viene después, no posterior. Eh, para volver a comprobar esto con una, con una de mis estudiantes, hicimos un trabajo de fin de máster de tipo experimental. Eh, un estudio hecho sobre 20 niños de 4 a 10 años, bilingües, español, eh, inglés y el resultado pues eh, realmente no puede ser más, más que sorprendente a pesar de que es exactamente lo que nos esperábamos que pasara y los resultados globales son estos para hablar del futuro del porvenir eh, del tiempo que ha de venir eh, en estos niños uso del futuro gramatical 0% uso del presente indicativo 38% y uso de ir a más infinitivo 62% Sorprendente, ¿verdad? No es lo que nos esperamos cuando pensamos en el futuro. Pero es así. Desde, desde los años 50 hasta, hasta ahora seguimos comprobando eh, una vez tras, tras otra que el futuro gramatical no es la forma prioritaria para expresar el porvenir. ¿Qué pasa cuando nos vamos a los, eh, a los eh, adultos? Tenemos también muchísimos eh, datos eh, de corpus y experimentales desde los años 40 hasta ahora en todas las variedades del español. ¿eh? Y lo que vemos es que, eh, para hablar del tiempo futuro, para hablar del porvenir, eh, en España preferimos el futuro perifrástico, es decir, la perífrasis de ira más infinitivo y un poco menos el, el futuro flexivo, pero veréis que lo, la, las cifras van disminuyendo hasta eh, variedades como, por ejemplo, el español de la República Dominicana, donde el futuro flexivo ha desaparecido eh, por completo. ¿eh? Y está desapareciendo en otras variedades, con, ya con porcentajes muy, muy pequeños para el futuro flexivo, para hacer referencia al porvenir. Creo que este dato también es muy eh, interesante y muy importante. Es un dato que, que tenemos que tener en cuenta. Eh, cuando luego pensamos en la población general, a, adultos y niños, eh, nos encontramos con que esos usos tempranos y esos usos comunes, los que aprenden los que aprenden los niños en su entorno natural, son efectivamente el de conjetura. Eh, el concesivo es de ganará mucho, pero es tonto. ¿eh? Y también, también, claro, el prospectivo, lo sabremos mañana, ¿eh? el que tiene que ver con el porvenir. Estos usos son tempranos, eh, se adquieren muy pronto y son comunes a toda la población. En cambio, hay eh, usos tardíos y restringidos que solo utiliza un subconjunto de la población. Esos usos tardíos y restringidos son los que tenéis en la pantalla. Eh, no matarás, que es el uso de mandato atemporal, eh, el uso genérico de necesidad lógica, que aparece en las demostraciones matemáticas, por ejemplo, y el uso del futuro, que aparece en las leyes, en los reglamentos. Es decir, mandatos atemporales, necesidad lógica eh, y regulación siempre vigente. Eh... ¿Cuáles son las rutas de interpretación, de que es la tercera de las herramientas? ¿Cuáles son las rutas de interpretación del futuro? Pues cuando tomamos un ejemplo sencillo, como llegar a tarde, esto puede significar eh, conjetura. Me estoy imaginando que puede llegar tarde, como eh, en inglés she must be late, eh, predicción, eh, estoy segura de que en el futuro va a llegar tarde, she will be late, en este sentido, o concesivo, en el sentido, ese, ese adversativo, ¿no? eh, she may be late, but, lo que sea, ¿no? Puede, ganará mucho dinero, pero... ¿De qué depende que eh, interpretemos llegará tarde con una de las con uno de los usos o con uno de los valores o con otro, con una interpretación o con otra. Depende fundamentalmente del contexto. No hay nada eh, que nos obligue a interpretarlo de una manera o de otra si no conocemos el contexto. Así que eh, a esto me refiero con la ruta de interpretación. La ruta de interpretación aquí es libre y es una ruta de interpretación que se construye combinando el significado lingüístico del futuro con otros datos situacionales y contextuales. Pero fijaos que, y esto es lo interesante, que esto no es lo que pasa con esas otras interpretaciones del futuro, con la interpretación de mandato atemporal, con la interpretación de necesidad lógica o con la interpretación de regulación siempre vigente, porque lo que ocurre en este caso es que que tenemos interpretaciones fijadas que están predeterminadas por el tipo de texto, están predeterminadas por el tipo de discurso. Estas interpretaciones no son libres, no están a merced del contexto discursivo, del contexto conversacional. Están determinadas por el tipo de texto en que aparecen estos futuros. Y fuera de esos tipos de textos, estas interpretaciones simplemente no existen. Estas son, por supuesto, las que se aprenden en la escuela, las, que, las de adquisición tardía, etc. Y eh, el, el cuarto de los, el, la cuarta de las herramientas que está relacionada con esto es que, además de tener unas rutas fijadas, hay unos ámbitos de uso eh, muy fijos. Es decir, el mandato atemporal aparece en la Biblia y en textos altamente formales y nada más. El, el, eh, el, el, el uso este genérico de necesidad lógica aparece en las demostraciones matemáticas, en los libros de matemáticas, y digamos que en ningún sitio más. Y eh, esta, esta interpretación de regulación atemporal siempre vigente aparece en las leyes y reglamentos y, digamos, que en ningún sitio más. Así que hay también una restricción eh, relativa a los ámbitos de uso que hacen que, eh, efectivamente, eh, estos, estas, estos valores del futuro no sean del mismo tipo que los que utilizamos normalmente de manera habitual en la conversación. ¿Cuál es mi conclusión parcial de este filtrado de datos? Que tenemos que filtrar los datos, que no podemos tomarlos todos como ejemplos de lo mismo. Que tenemos, por lo menos, dos sistemas en coexistencia. Tenemos, por una parte, el futuro de conjetura, eh, llaman a la puerta será el cartero, el futuro concesivo, eh, ganará mucho dinero, pero es muy vago, no sé cómo era el ejemplo, y el futuro prospectivo, eh, te lo daré mañana, es decir, el futuro temporal. Eh. Esos... Eh, eh, son, los, son los ejemplos que se adquieren de manera temprana, que se adquieren, además, en el entorno familiar diga, eh, perdón natural, digamos, en el seno de la familia, eh, eh, que presentan un uso activo, es decir, los, los hablantes los emplean de manera activa, de manera participativa, que tienen un ámbito ilimitado de usos y de registros y de, y de tipos de texto, y son los usos en los que el significado del futuro no está totalmente determinado y tenemos que recurrir al contexto para saber exactamente cuál es, cuál es la interpretación que hay en cada uno de los casos. En el otro lado, en paralelo, tenemos esos otros usos, el uso yusivo, que es el uso, digamos, de mandato atemporal, no matarás, el uso demostrativo de las matemáticas o el uso prescriptivo de las leyes, que son justamente los usos que presentan un aprendizaje tardío. ¿eh? Un aprendizaje en un entorno siempre de instrucción formal, no en el ámbito eh, natural, de la conversación eh, natural. Son los usos y valores de los que tenemos un conocimiento pasivo. A no ser que estemos en uno de esos ámbitos específicos, que sí si los emplean, muy limitados y muy restringidos, el resto de la población no emplea nunca de manera espontánea, de manera habitual, este tipo de, este tipo de, de usos. Por lo tanto, presentan también un conjunto muy limitado de usos, de situaciones y de registros y la interpretación está prefijada y es convencional y depende del tipo de texto. Así que, como, ve, como veis, hay, hay propiedades totalmente distintas entre unos y otros. Eh, mi conclusión es que eh, lo que estamos viendo cuando vemos los datos de un corpus son dos sistemas en coexistencia. El sistema natural, el sistema activo, que es el que corresponde a los usos de conjetura, concesivo y prospectivo, por un lado, ¿eh? y superpuesto con este sistema, pero no formando parte del mismo sistema, estamos viendo lo que eh, llamo usos cultivados, eh, siguiendo aquí una denominación del profesor Moreno Cabrera en varias de sus obras. Así que lo que vemos en ese cielo estrellado de nuestro corpus son, en realidad, por lo menos dos sistemas diferentes, que no tienen nada que ver, que están, que están fundamentados en, en rasgos semánticos distintos y que y que esa diferencia se manifiesta también en los patrones de aprendizaje, en la frecuencia de uso, en el tipo de, de ámbitos, en las rutas interpretativas, en ¿eh? eh, todo lo que hemos dicho. Así que tenemos esa primera herramienta de filtrado de datos. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? pues Pensar que cualquier enfoque adecuado del futuro simple, cualquier descripción gramatical del futuro simple, en, en español, tendría que eh, explicar primero y primordialmente las propiedades del sistema lingüístico que los hablantes nativos adquieren en su entorno natural de manera espontánea y usan productivamente. Las otros, los otros usos que se, que se adquieren tardíamente y la instrucción formal no forman parte de ese mismo sistema eh, natural. Y esto nos interesa no solo porque unos sean más, más tempranos y otros sean más tardíos, sino porque todas estas pruebas que hemos estado manejando lo que nos revela es que tenemos eh, eh, usos que pertenecen a sistemas diferentes y lo que tenemos que suponer entonces es que sí que podremos encontrar una lógica general, subyacente, a cada uno de esos sistemas diferentes. Es decir, que los usos pertenecientes a, a cada uno de los sistemas sí que deberían compartir un núcleo de significado. Y ese núcleo de significado es lo que tenemos que ser capaces de descubrir y de explicar. Eh, quiero que notéis también que la, la distinción no se establece entre usos temporales, es decir, usos referidos al porvenir, eh, y usos no temporales, porque en el sistema natural activo tenemos tanto los usos temporales, que es eso que he llamado aquí prospectivo, es decir, hacia el futuro, eh, hacia el porvenir, y los usos no temporales, por ejemplo, los usos de conjetura o concesivos. Así que la distinción no está en si puedo hablar del porvenir o no puedo hablar del porvenir. La, la distinción está, está en otra, en otra cosa. ¿eh? Eh, es verdad que los usos conjeturales predominan, pero la distinción no está ahí. La distinción está en el carácter obligatorio y atemporal que tienen los usos eh, cultivados. ¿eh? Esa es la gran diferencia y eso es lo que establece una distinción entre dos lógicas eh, totalmente eh, diferentes y es verdad que el futuro se está especializando sobre todo más en américa que en españa pero en el español en general se está especializando en la expresión de esos valores de modales de probabilidad y de, y de conjetura y también es verdad que la extensión de ira de la perífrasis ira más infinitivo y la extensión del, del, del presente están yendo hacia la hacia el borrado, digamos, prácticamente eh, total del futuro con valor temporal. Pero, repito, el valor de conjetura y el valor temporal pertenecen ambos al sistema natural activo y son diferentes de ese otro sistema cultivado al que pertenecen los usos yusivos, demostrativos y prescriptivos. Muy bien, pues eh, esto es lo que, lo que quería contarle con, con relación a esa, a esa primera herramienta de macroherramienta de filtrado de datos. Lo que quiero presentar ahora tiene que ver con las diferentes eh, conceptualizaciones eh, a las que las diferentes culturas eh, dan al, al tiempo futuro. Eh, la represento más, más o menos aquí. El futuro como la dirección de lo que sigue, el futuro como alternativas posibles y el futuro como punto de vista. Ahora voy a explicar eh, a qué me refiero con todo esto. Eh, la hipótesis eh, general, la recuerdo, es que eh, la diversidad eh, interlingüística eh, revela eh, en muchísimas ocasiones la existencia de diferentes conceptualizaciones culturales del tiempo. Es decir, que no todas las culturas, no todas las sociedades, no todas las épocas, no todo, pero, bueno, no todas las culturas conceptualizan el tiempo de la misma manera y, como es lógico, estas diferencias en la conceptualización cultural del tiempo tienen que aparecer y tienen que manifestarse también en la manera en que funcionan los tiempos verbales de esas lenguas. Y voy a, voy a manejar... Hay más, ¿eh? pero voy a manejar fundamentalmente tres, que son las tres que tenemos más cercanas en los tipos de lengua que, que tenemos un poco más, más a mano. Eh, pendientes de un hilo. Eh, en el cuadro eh, tenéis una representación de Cronos, el dios del tiempo, con, con su guadaña, ¿eh? el viejo, y las... Eh, parcas o las moiras. Las moiras o las parcas, las moiras son las repartidoras. ¿no? Eh, presiden en el mundo antiguo la vida de, de todos, de todos los mortales y también de los dioses. Eh, en esta concepción, eh, la vida es un hilo, un hilo que eh, eh, hila cloto, que es la primera de las, de las, eh, de las moiras, eh, que es la que teje el hilo, eh, un hilo que luego mide la segunda, de las moiras, la que sí es, eh, es la, que, la que reparte, y que luego corta la tercera de las moiras, atropos, eh, es literalmente la, la inamovible, la, la inevitable, la que no se, la que no se mueve. ¿no? Así que eh, la vida está... Eh, pendemos todos de un hilo. Nuestra vida es un hilo que no, cuya, cuya, eh, cuya materia, cuya longitud y cuyo final no depende de nosotros. Esa es la idea, una idea eh, muy extendida en el mundo antiguo. ¿Qué quiere decir? Esta idea es que eh, el destino de cada persona está, está fijado ya de antemano de manera inevitable. Todo está escrito ya, todo está dicho. ¿eh? Eso es exactamente lo que significa fatum. Fatum es el, es el eh, participio eh, del verbo fari, hablar, y fatum es lo que ya ha sido dicho. ¿eh? El hado, el destino, es lo que ya ha sido dicho, ya está establecido. Está ahí y digamos que preexiste, está predeterminado de antemano. ¿Eh? Esta es una concepción sobre, sobre el tiempo, sobre el destino, pues es frecuente en muchas, en muchas culturas. Y en estas culturas que penden de un hilo así, en, en las que la vida se ve pendiente de un hilo eh, de esta manera, no es nada extraño que eh, existan ministerios del tiempo. ¿Qué quiero decir con ministerios del tiempo? Eh, en, en esta... Eh, en este altar eh, ritual ven, representada la figura central, eh, es un augur, eh, es un adivino, que tiene este litus, que es esa herramienta eh, curva, de punta curva, de, de, de terminación curva, que aparece. Eh, y los augures, los profetas, los adivinos, las sibilas... Eh, eh, todo este tipo de, de, de, de personas forman, en su, en su su constituyen en sus culturas eh, empleados públicos de algo que llamaríamos el Ministerio del Tiempo. Es decir, hay augures públicos que están ahí, adivinos públicos que están ahí para ayudar a los gobernantes y también al, al pueblo a a conocer su futuro, porque el futuro está ya dicho, está ya escrito, está ahí, solo que no tenemos acceso. ¿eh? Los mortales no tenemos acceso. Pero lo que los especialistas en la en, en adivina, en adivinación de, de estas épocas eh, dicen, y todos coinciden en ello, es que el, en esa época, eh, y por eso tienen estatuto sacerdotal y son empleados públicos, repito, en esa época el, el tipo de conocimiento que se buscaba en la adivinación no era diferente del conocimiento que se buscaba en otra persona Persona que sabía más de algo. ¿Eh? Simplemente el, el augur, el profeta, eh, el oráculo de turno, simplemente tenía acceso por sus propiedades y por sus conocimientos a una información que estaba ahí, solo que los demás no, no podíamos eh, alcanzar. Eh, tenían, digamos, más contactos que nosotros, contactos con los dioses, con los demonios, con los espíritus y, por lo tanto, a partir de ahí podían, eh, podían conocer eh, lo que nos espera o lo que está adelante. ¿Eh? Es decir, sabían lo que estaba pasando y nos lo, podrían, nos lo podían contar. ¿Eh? Esa, esa es, esta es la concepción del tiempo en el mundo antiguo y por eso hay, repito, estos ministerios del tiempo, en todas estas culturas hay todo un sistema de, de, de adivinos y de augures y de profetas. Eh, esto tampoco es una cosa de antiguo. Los que hayáis visto la película La Llegada, que de hace po pocos años, eh, sabéis que lo que se presenta aquí también es un mundo en el que, justamente a través del lenguaje, del lenguaje de estos eh, heptápodos que vienen en la nave, eh, se tiene acceso al conocimiento del futuro. Así que es como si todos los tiempos coexistieran estuvieran, estuvieran todos en, en paralelo. Simplemente es que muy pocos tienen acceso a conocer eso que ya está escrito, que ya está determinado y que no se puede cambiar. ¿eh? Esta es la idea. A, a este futuro, es al futuro eh, al que llamo futuro factual. ¿eh? El, el futuro que las lenguas tratan como futuro factual. Eh, eh, el tiempo futuro, por lo tanto, en, en, estas, en estas sociedades, el tiempo futuro hace referencia simplemente a las eventualidades, a los sucesos, a los acontecimientos que se encuentran en un tiempo posterior al momento del habla. Este es el futuro, por ejemplo, de, de Reichenbach, para quien eh, conozca el, el sistema, de tres puntos. El futuro está aquí. Lo que dice es que, es que el momento es el momento de speech, el momento del habla y el punto de referencia eh, coinciden en el presente, en el momento del habla y el evento, está por delante en la línea del tiempo. El tiempo se representa como una línea recta y, en realidad, el tiempo es como si fuera un, un contenedor en el que se van colocando los eventos, estos, los acontecimientos. Es decir, la línea recta preexiste y yo voy colocando los acontecimientos en ese tiempo que preexiste, eh, que existe de antemano. Esta es una idea con una larguísima tradición eh, filosófica y física, ¿no? con representantes ilustres como Platón o Newton, por ejemplo. Y, según esta manera de concebir las cosas, tanto el pasado como el futuro tienen existencia y, por lo tanto, son simétricos. El presente está en medio, el pasado digamos, va en una dirección y el futuro va en otra dirección. ¿De acuerdo? Este es un futuro factual. Este es el futuro, por ejemplo, el futuro del latín, ¿eh? el futuro de muchas lenguas clásicas. Un futuro factual que funciona así, que maneja esta ontología, este conjunto de distinciones. Pero, como digo, este no es el único, no es la única concepción posible del futuro y seguro que los que me estáis escuchando estáis pensando, no, yo el futuro no lo veo así como algo dado de antemano. Claro, hay más concepciones del futuro. Eh, el, segundo, el segundo de los tipos de futuros es el que yo llamo el futuro de Borges, ¿no? en, en homenaje al grandísimo eh, escritor argentino. Eh, en uno de sus relatos, muy conocido, El jardín de senderos que se bifurcan, eh, trata precisamente del tiempo, trata precisamente del futuro y eh, escribe eh, el tiempo se, se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. O sea, la idea del tiempo es algo que, a partir del presente, eh, se ramifica eh, perpetuamente. En otro punto de este mismo eh, cuento dice... Eh, Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. ¿eh? Esa es la idea del futuro de bueno, Y este es el futuro de las posibilidades, ¿eh? el segundo tipo de futuro, en el que el tiempo ya no es una flecha recta única, sino que es una flecha recta que, a partir del presente, esto que aparece aquí como T0, se empieza a ramificar, que tiene muchas muchas posibilidades, ¿eh? que se abre un abanico de posibilidades. Y en esta concepción del, del, del tiempo, el tiempo no existe, antes de que existan los acontecimientos del porvenir, antes de que existan los acontecimientos del futuro. El tiempo no existe con independencia de los eventos que ocurren en ese, en ese tiempo. ¿Mm? También esta es una postura con ilustres eh, defensores como eh, Aristóteles o Leibniz. Eh, y, por lo tanto, el, el universo, las, eh, el, el mundo, digamos que eh, es estático hasta el presente, pero empieza a crecer cada vez más, con la incorporación de nuevos eventos. Así que, así como el tiempo pasa, se van incorporando nuevos hechos a la historia, digamos, global del, del mundo. ¿Eh? En esta concepción, los acontecimientos del futuro no existen, no tienen una existencia eh, previa. Y en esta concepción, el tiempo es asimétrico, porque el pasado existe, pero el futuro todavía no existe. ¿Eh? Y eh, esta incorporación de acontecimientos y de hechos a, a, a la línea histórica del, del tiempo eh, es un es un crecimiento del universo que es independiente del observador, es decir, los hechos van pasando y bueno, pues uno, uno está allí, pero los hechos pasan con independencia de que tú los estés mirando en ese momento o no, ¿eh? simplemente suceden. Tú puedes estar presente cuando sucede algo o no, pero las cosas pasan igualmente. Este es el segundo tipo de futuros, pero todavía hay más. Y el tercero que quiero eh, presentaros hoy es eh, el futuro de los aymaras. El futuro de los aymaras. Y eh, tomo un pedacito de un artículo. Dice, el anciano piensa en la pregunta. Eh, la pregunta de la periodista es, ¿cuando usted habla de sus antepasados, se refiere a los incas? Le pregunta la periodista al anciano. El anciano contesta, no. Responde el cierto castellano híbrido. Se refiere a su tatara tatarabuelo y con su mano derecha hace un gesto giratorio hacia arriba y hacia adelante. No sé si me veis eh, en la imagen, pero es lo que estoy haciendo yo ahora en la pantalla. Hace este gesto, hacia arriba y hacia adelante. Y prosigue. Los incas vinieron antes y con la misma mano hace un gesto todavía que indica más hacia adelante. Está hablando de los antiguos incas y cada vez más lejos, pero más hacia adelante. Eh, esto lo sabemos eh, a partir, sobre todo, se, se hizo muy popular. Lo sabíamos de antes, quizá, pero se hizo muy popular a partir de un artículo de Núñez y Switzer, de 2006, eh, que eh, llevaron, digamos, a conocimiento general de la comunidad científica eh, el hecho de que, en una lengua como el Aymara, la palabra básica para hablar de la frente que es naira, significa ojo, frente o vista, es también la expresión que significa pasado. ¿Eh? O sea, frente, ojo, vista, pasado. Y, en cambio, la palabra básica para atrás, que es kipa, atrás, detrás, es la expresión que significa futuro. Así que, en esta concepción de las cosas, el espacio que está detrás del hablante es el futuro y el espacio que está delante del hablante es el pasado. Seguramente al revés de lo que nos imaginamos nosotros cuando decimos, tienes todo el futuro por delante. Bueno, pues ellos dirían, tienes todo el futuro por detrás. ¿eh? Eh, esta concepción, eh, que parece como la más extraña, ¿verdad? Eh, esta concepción también está en, en otras culturas y, por ejemplo, en el mundo eh, antiguo se ve eh, lo mismo. no eh, mire, Mirad este, esta cita. Eh, de un, de un asidiólogo famoso. ¿no? Desde el punto de vista de un babilonio, el pasado estaba delante, mientras que el futuro estaba detrás de él. En nuestra concepción moderna nos parece que lo evidente es justamente lo contrario. ¿no? Miramos hacia el futuro y dejamos atrás el pasado. ¿Eh? Y aquí tenéis eh, esas, esas palabras que significan lo mismo delante y pasado y espalda y futuro en acadio y en sumerio. ¿Eh? Esta concepción, que digo que parece quizá la menos intuitiva, sin embargo, tiene muchísima lógica y, y, y creo que es justamente la que está dominando eh, en las lenguas modernas, en las lenguas de, nuestro, eh, de, nuestro, de la actualidad, el español, por ejemplo. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Eh, este es el futuro que yo llamo antiexperiencial. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que en esta concepción de los aymaras y de los antiguos babilonios, eh, el tiempo... Eh, se relaciona fundamentalmente con el espacio. Y no con cualquier espacio, sino con el espacio perceptivo del hablante. Estamos todos acostumbrados a manejar la noción de espacio perceptivo para hablar, por ejemplo, de la de Ixis, para hablar de los pronombres personales, para hablar de eh, los pronombres demostrativos, eh, eh, y utilizamos ese mismo punto central del ego, del yo, del aquí y el ahora, para calcular el tiempo y para calcular el espacio. Lo tenéis en, en este esquema. Entonces, eh, de acuerdo con este esquema, todas las eventualidades, los sucesos, los acontecimientos, se, se sitúan en relación con este espacio, con el espacio perceptivo del hablante. Eh, esto... Mmm, conlleva una concepción de que, efectivamente, el tiempo no existe con independencia de los eventos que ocurren en ese tiempo ¿eh? y, eh, en particular, con independencia de lo que uno eh, percibe. Y solo el presente y el pasado pueden asociarse con el espacio perceptivo del hablante. O sea, yo conozco lo que veo ahora y conozco lo que he visto en el pasado pero no conozco ni lo que no veo porque está en un espacio diferente del mío, ni tampoco conozco lo que no veo porque está en un tiempo diferente del mío, en un tiempo futuro, venidero, que no conozco, ¿eh? en ese sentido. Y, por lo tanto, lo que me interesa de esta, de esta concepción es que el crecimiento del universo es dependiente del observador. La, la gran diferencia aquí es que yo trato de la misma manera lo que no conozco porque está en otro espacio que lo que no conozco porque está en un tiempo que no he vivido. Sin embargo, trato de la misma manera el presente y el pasado. El presente en el que, en el que estoy yo metido, el presente eh, que forma parte de mi espacio perceptivo y lo que he vivido con anterioridad. Eso forma parte de la experiencia vital. En cambio, lo que está en otros lugares remotos Presentes, pero remotos, alejados, fuera de mi espacio perceptivo. Y lo que está en otro tiempo venidero, ¿eh? en, ese, en el sentido, digamos, tradicional, pero al que no tengo acceso, es lo que queda fuera de mi experiencia. Y eso es exactamente lo que, lo que tratan de recoger esas conceptualizaciones eh, aymaras o, o babilonias o, o asirias ¿no? Eh, la idea de que hay un tiempo que corresponde a acontecimientos experimentados y vividos, y hay un tiempo que corresponde a los acontecimientos que no he experimentado y que no he vivido, que puedo imaginar, pero no forman parte de mi experiencia directa. Este es el tercero de los tipos de futuro. Conclusiones parciales de esto y voy terminando. Conclusiones parciales. Cada lengua y cada estadio de lengua puede privilegiar una concepción u otra del futuro. ¿Las diferencias interlingüísticas con qué tienen que ver? En muchos casos, con esas diferencias generales en la conceptualización del de futuro. ¿El cambio diacrónico con qué tiene que ver muchas veces? Con el cambio cultural y social relacionado con diferentes conceptualizaciones del de, eh, porvenir. Eh, 15 segundos para mostrar rápidamente una parte del latín al español y voy ya a mis conclusiones generales. El cambio del futuro flexivo latino, a la perífrasis de amabo, futuro flexivo latino, a amare habeo, la perífrasis del latín tardío, del latín vulgar, justamente lo que marca es el cambio de un futuro factual, ¿eh? es el futuro dependiente de un hilo, a un futuro eh, no factual, ¿eh? porque... Amar e ya no implica la factualidad, implica en todo caso la obligación, pero no la factualidad, no que eso sea un hecho, sino que yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacer que sea un hecho, pero ya hay un componente de voluntad que no estaba presente en, en amabo. Y en ese sentido, el nuevo futuro es un poco más indeterminado y por eso se abre a, a nuevas opciones. Eh, ¿Cuál es el paso de esta perífrasis? Eh, tardolatina, habeo, a la, a, la, a la forma sintética eh, del español actual, pues es, otra vez, el cambio de eh, un futuro obligativo, tengo que amar, eh, a un futuro antiexperiencial, algo que no está dentro de mi espacio perceptivo. Por lo tanto, que no es factual y que no es experiencial. Y esto abre la puerta a tener usos conjeturales, porque los usos conjeturales son lo que yo no veo, lo que está fuera de mi experiencia en el presente, sí, pero fuera de mi experiencia, o lo que está en el porvenir, porque no lo veo tampoco, fuera de mi experiencia porque todavía no ha pasado. ¿eh? Esta es la idea. Y, por lo tanto, lo que hace el futuro sintético del español en este momento es indicar que, en el momento del habla, el hablante no dispone de un acceso experiencial directo para la eventualidad, para el estado de cosas que está, que está reflejando. Eh, esto está, de alguna manera, también recogido en la, en la bibliografía, este cambio diacrónico. Me voy a saltar eh, unos cuantos ejemplos que tenía sobre los futuros de tipo latino. Y voy a pasar ya, para terminar, a mis conclusiones. Eh, lo que he tratado de mostrar con todo esto es cómo, cómo tratar con datos aparentemente heterogéneos y, que, y, y cómo aplicar herramientas para que esa diversidad observacional no nos confunda. Eh, puede ser que sea solo aparente. En realidad, en español moderno, solo hay un único sistema que es activo y productivo, que es el que se adquiere de manera natural. Y las propiedades del futuro, como tiempo verbal, que están activas en esta época nuestra, en esta etapa sincrónica, sí que se pueden explicar, no lo he hecho aquí, pero sí que a partir de aquí se pueden explicar en términos de una representación semántica única y, por lo tanto, podemos adherirnos a una hipótesis monosémica. En español moderno, estos usos, productivos del sistema productivo coexisten con otros usos que vienen del pasado pero que son fósiles ¿eh? son reliquias del pasado no son no son eh, no son parte de nuestro sistema moderno son reliquias son fósiles del pasado con eh, las interpretaciones propias de sistemas que ya no están activos en nuestra mente y por lo tanto hay que aprenderlos de manera eh, separada las diferencias interlingüísticas se relacionan también con diferencias, como decía, en la conceptualización del, del futuro. Y el cambio lingüístico también está, eh, se puede relacionar con la existencia de, de cambios diacrónicos dentro de la misma eh, lengua, pero en estadios culturales diferentes de diferentes conceptualizaciones del futuro. Eh, ¿Qué es lo que quiero eh, que os llevéis a casa de todo esto? Pues la idea de que en la investigación tenemos que estar siempre muy atentos a toda la diversidad de factores que pueden estar interviniendo en un, en un problema para ser capaces de eh, limpiar un poco los datos y de, y de ofrecer caracterizaciones eh, y explicaciones que sean eh, plausibles, justificadas y motivadas. Y, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Y espero, si hay tiempo para preguntas, encantada de contestarlas.